Hola, yo soy Arnaud, enólogo de la Viña Ochfiel. Hoy te quiero presentar un vino de la línea Armador, el Armador Sauvignon Blanc, que proviene de un campo de San Antonio, de uva orgánica. Es un vino de color verde, es un vino fresco, con mucho aroma de hoja de tomate, aroma de casis. Eh, es un vino que acompañará perfectamente todo tipo de marisco, eh, ceviche pescato, assicché di frutto!